Previamente en Milarepa, el camino iniciado con el arrepentimiento por sus acciones dañinas ha llevado a Milarepa a buscar y encontrar un maestro, a experimentar penalidades aprendiendo a su lado y a dedicar una larga etapa de su vida a practicar sus enseñanzas en cuevas aisladas. En este proceso, Milarepa aprende que todo lo que le rodea puede ser su maestro, incluso su vieja cazuela rota. Los años de práctica constante y determinada empiezan a mostrar frutos visibles en su relación con otros seres, humanos y animales. Incluso desarrolla habilidades físicas más allá de lo que normalmente se considera posible, descubriendo su capacidad de enseñar a otros cómo salir del sufrimiento Milarepa expresa sus enseñanzas en forma de cantos espontáneos en sus encuentros ocasionales con otros seres. Buenos días. Los largos años de práctica eh, en las montañas, en los lugares aislados, eh, estaban intervalando con eh, un tiempo de ir a mendigar provisiones y regresar. Hubo fases en que, eh, ya hemos visto, eh, no salió en absoluto. Luego de haber logrado cierto nivel empezó a salir y en esta siguiente parte de la vida eh, empezamos a ver eh, contacto con discípulos empieza a encontrar diferentes personas como el cazador que vino con él que Milarepa logra encontrar una base para despertar su renuncia, su compasión, su anhelo de hacer su vida sumamente significativa. Y cuando miramos las condiciones de los tiempos que está en las cuevas, sobre todo en esta fase, solemos contemplar el frío, el hambre. Este elemento de la de esta práctica austera, pero también mira, Milarepa eh, estaba solo. ¿Cómo manejaba él este elemento de la experiencia? Y su Ciclo de, el ciclo de sus cantos eh, que las dojas los dojas o que es canto sagrado expresión espontánea de, de su experiencia meditativa o en espiritual en la colección de sus cantos el primer canto, la primera y no son solo cantos, son la historia alrededor de la situación cuando quedó cantado. En la colección el primero trata directamente con esto, esto de la soledad. Y en este, en este momento está eh, en un lugar, una montaña que se llama Fortaleza eh, de la Garuda Chonglong y Garuda es un pájaro quizás mítico, quizás no mítico, un gran pájaro tipo águila, rapaz, que eh, come serpientes y eh, sobrevuela muy muy alto. Así que donde los lugares donde se menciona Garuda ha de ser un lugar muy muy alto. Y en esta, en esta montaña estaba, estaba practicando. Eh, en aquel momento su práctica principal era meditación de Mahamudra, meditando, meditando, meditando, meditando. Y después de un largo tiempo de estar así meditando, eh, en algún momento se le surgió eh, la idea de prepararse algo de comer, su ¿no? una sopa. Y se dio cuenta que no solo que las provisiones eh, anteriores de comida se habían acotado que no tuvo ni sal ni harina ni nada, se dio cuenta que ni siquiera tuvo madera para prender un fuego. Y él mismo se dice, parece que mi abandono de provisiones se ha hecho muy, un poco eh, demasiado intenso. Voy a salir a recoger madera y se levanta y sale. Después de un largo tiempo ¿no? comiendo muy malo, casi no comiendo, agarra algo de madera y está vestido en el pedazo de tela que tiene, no, no está cosido. Es una con como una, un hábito que tú te tapas lo mejor que puedes y así. Y recoge la madera y lo pone en su tela, parte de la tela, y cuando viene un, un viento, hay mucho viento, hubo mucho viento en aquel momento y en aquel lugar, y cuando está agarrando, fijándose en la madera, se le va el, la tela, se va volando. Así que entonces agarra la tela y cuando agarra la tela se le cae la madera. Y intento otra vez ¿no? de, de recoger y ahí va. Y en cierto momento él mismo me di se dice, esto es puro aferramiento a yo y lo mío, agarro esto me va el otro, agarro el otro me va este. ¿Cuál es el, el propósito de practicar el dharma si no estoy abandonando mi aferramiento? Esto no tiene sentido. Y suelta eh, la madera, y la ropa, y dice en plena voz, como si estuviera diciéndolo lo, al viento, si los quieren, tómalos. <risa> Está solo. Y soltando los dos se siente, eh, pero cuando se siente por falta de nutrición, y dice porque en aquel momento tuvo una condición de lung, no cuidando su alimento y tuvo una condición, es una condición eh, según la medicina tibetana que suele suceder a gente que está meditando mucho. Y se desmayó. Cuando recupera su conciencia, está observando su condición, y se siente profundamente desanimado, un profundo desánimo. Y ve su tela en un árbol, en las ramas de un árbol, ahí como moviéndose en, la, en el viento con la brisa. Y con esto realmente se, se desanima. y se siente y se pone a meditar, y está meditando, está desanimado pero está meditando, y mientras está ahí meditando ve una nube, y estando en las montañas uno siempre sabe de dónde viene el sol, o sea uno siempre sabe dónde está el este, dónde está el oeste. ¿No? y se da cuenta que la nube se le está acercando desde la dirección de la casa o de la valle de Marpa y se pone a pensar, a lo mejor no, desde la casa de Marpa se ve esta nube, la casa de Marpa ha de estar debajo de esta nube y se, y se aumenta la nostalgia terriblemente fuerte y se siente mucha tristeza. Y se pone a llorar, y llorando, llorando, llorando, con gran añoranza, que es devoción pero es esta tristeza y esta nostalgia todo mezclado. Um, canta una melodía que en la en el el texto de los cantos se describe como eh, esta melodía de tristeza y añoranza, no tenemos la melodía, tenemos las palabras. Y en las palabras está expresando cuánto quiero verlo, y habla, canta de marpa, cuán feliz sería si podría sentarme a tus pies aunque me, mi devoción sea débil, ¿cuánto quiero estar frente a él? Y canta de Dame Ma, y canta de la comunidad de sus hermanos practicantes, los otros practicantes, con mucha nostalgia, tristeza y añoranza, llorando. Y al fin de su canto, eh, dice, eh, aunque este mendigo sabe que dentro de la devoción somos inseparables, no aguanto esta añoranza torturosa, atormentadora de acordar el Guru en mi corazón. mi aliento se atrapa en mi pecho, no puedo hablar". Esta es una muy buena descripción de la condición eh, que el texto dice que Milarepa tiene, exactamente así. Ser bondadoso, por favor quítale, quítale a su hijo su tristeza. Así maneja su nostalgia, cantando al lama, acordándose que son inseparables. Y en este mismo momento aparece una visión en la nube. Milarepa ve a Marpa y ve una, como una bandera de telas de cinco colores. Marpa está montado en un león blanco y muy resplandeciente. Y en la visión Marpa le dice, mi hijo, gran chamán, ¿por qué me has llamado con tanta angustia? ¿Has perdido tu confianza? en las joyas supremas del Guru y del idam? ¿Has estado persiguiendo tus propios pensamientos, los objetos de condiciones adversas, adversas? ¿Los obstáculos de las ocho preocupaciones mundanas han contaminado tu retiro? ¿Los demonios de la esperanza y el miedo ¿no? están encontrado entrada en ti, te están ¿no? como superando. Encima, has ofrecido servicio al Guru, la joya suprema, suprema. Abajo, ¿Has mostrado generosidad hacia los seres de los seis reinos? ¿Entre los dos has purificado tus oscurecimientos y acciones negativas y cultivado cualidades? ¿O es que las condiciones propicias para esto no, te han, no se te han juntado? como sea, tú y yo somos inseparables, así que a través de tu práctica beneficia a las enseñanzas y a los seres. Así le habla Marpa en la visión. Y Milarepa Contesta con un canto expresando qué es el servicio y que cómo ha intentado eh, ofrecerlo. Y entre el canto, Milarepa dice: Mi canto de añoranza de acordar el Gurú. Eh, dolió eh, a, los, a sus orejas, le, le afectó, sin embargo este mendigo lo haría otra vez. Guárdame, Continúa guardándome en tu compasión y después eh, ex, explica cómo está intentando brindar servicio. Ahí tenemos la idea de servicio. Y en la relación entre gurú y discípulo se habla de servir al gurú. Y aquí Milarepa nos está diciendo: ¿qué implica servir a las enseñanzas del Buda? ¿Qué implica servir a los seres? ¿Qué implica servir al gurú? Y dice: La práctica de persistencia y endurance, ¿cómo decir endurance? resistencia, yo creo que sí, resistencia, que te, a largo plazo, que logras resistencia o soportar, bueno es una cualidad que va junto con persistencia, que no solo que, no solo que resistes sino que eh, Mm, es otro que es, no vamos a estancarnos es la práctica de la persistencia y la pers perseverancia dentro de dif soportar dificultades yo creo que soportar la práctica de persistencia y soportar dificultades este es el servicio a mi padre guru deambular solo en retiro en las montañas, esto es el servicio para agradar a las taquinis, las, la colección de practicantes mujeres eh, extraordinarias, practicando el dharma genuino, libre, de autointerés, esto es el servicio a las enseñanzas del Buda, practicar, el darme genuino, practicarlo sin autointerés, es el servicio a las enseñanzas, haciendo que mi práctica y mi vida sean totalmente iguales. O sea, las cualidades que surgen en la meditación, los estados mentales, la compasión, todo lo que surge en una sesión formal de meditación haciendo que esto y la vida fuera del contexto de un cojín sean iguales, esto es mi servicio a los seres. Y después dice, Padre Guru, a tu bondad correspondo con práctica. Cuida a tu Hijo con compasión. Otorga tu bendición que este mendigo se puede mantener en retiro en las montañas es algo que necesita pe pedir y pedir bendiciones para poder hacer. Aunque ha tomado el voto, aunque tiene muy claro, no es fácil y pide ayuda. Así en momentos difíciles se abre la presencia de Marpa, y Marpa ahí está. Y cuando Marpa le dice que tú y yo somos inseparables a través de la interdependencia, aquí está, está yendo muy directamente a un simple hecho de la interdependencia, que cuando dos personas comparten experiencias importantes, cuando en una relación nos afectamos mutuamente, el otro ya es parte de lo que somos. Y por todo que Marpa ha dado a Milarepa, ¿cómo es que Marpa no está presente con él? Claro que sí, pero para hacer que esto sea más vívido, para recibir el consuelo, sí Milarepa canta y, y, y quiere verlo. ¿no? y en la visión ya otra vez no se recupera, y después eh, dice con una mente totalmente contenta y feliz y lúcida, después fue y va y eh, recupera la tela, recoge madera y regresa a su cueva. Y ahí empezamos a ver otro elemento de la soledad. Llega a la cueva y cuando está a la mera entrada, ve eh, cinco espíritus, cinco seres terroríficas. los ve en su cueva. estaba sentado en su, su lugar donde él se medita, sentado en tu cojín de meditación, enseñando el Dharma. Dos estaban escuchando lo que supuestamente estaba enseñando el Dharma. Otro estaba preparando comida con su cazuela. O haciendo que estaba preparando comida y la quinta está, tenía sus textos y estaba mirando sus textos. O sea, una invasión total de tu espacio. Todas las actividades que tú haces ellos están haciendo en tu lugar. Y además la descripción es que tienen ojos grandes, el tamaño de platos y eran una visión horrorífica. y tiene un flashazo de, de shock. Y después piensa, estos han de ser apariciones de espíritus, espíritus locales que no están complacidos conmigo. ¿Por qué será? Y la, una idea eh, en el Tíbet es que eh, si nosotros mantenemos una relación armónica, con el espacio no nos va a pasar nada. Si, si los seres humanos y los espíritus mantenemos una relación respetuosa, sustentable, no vamos a generar conflictos con ellos. Y si sí, vimos desde la tradición de Bun y en toda la cultura tibetana, el lugar está saturado con la presencia de seres. Y la gente está muy sensible a sentir que hay este tipo de espíritu y este otro tipo de espíritu. Y mientras uno no está minando la tierra, no hay tanto peligro. Y la manera de vivir de Milarepa es lo más sustentable posible, no construye nada, no destruye nada, ni siquiera está arrando la tierra está cosechando plantas, es la vida más sustentable que uno puede imaginar. ¿no? Y piensa ¿por qué? Y después dice donde quiera que yo he ido siempre he hecho ofrendas de Torma, es una, torma es una ofrenda eh, simbólica, uh, ritual de comida eh, que representa como una expresión de respeto hacia los seres en un lugar y cuando uno va a usar un lugar, incluso solo para la meditación, en este pensamiento uno no llega y ah, esto es mío, no, no veo ningún dueño así que me pertenece a mí, sino de reconocer este lugar puede pertenecer a otros espíritus, yo ofrezco algo mostrando mi, mi respeto hacia ellos y un acto de generosidad, así estableciendo una relación bondadosa. Y nosotros hace, cuando estábamos en la zona maya recientemente, eh, también tuvimos la oportunidad de hablar con un... Um, Mem es el nombre local, es, no es exactamente chamán ni sacerdote, pero es como hombre de conocimiento de esta cultura. Y él nos explicó que eh, varias, eh, proyecto, varios proyectos habían tenido problemas precisamente porque vienen y sin ni siquiera pedir permiso, ocupan y empiezan a alterar el espacio, ¿no? esta mente de colonialista ¿no? y que eh, tenían muchos problemas con los espíritus locales. Por lo tanto, y cuando, y, y, y, y efectivamente, esta, esta gran empresa estaba alterando mucho el espacio y llamaron a, finalmente, aunque... ¿no? es una gran empresa, llamaron a los MEMS como ¿qué podemos hacer? Y ellos recomendaron y e hicieron un ritual para uh, mucha comida, mucha ofrenda, ofrecer, ofrecer, ofrecer, para reconocer tú, tam tú también estás aquí, tú también tienes ¿no? derecho y respeto tu presencia y es un intercambio no nada más venir y tomar sin ni siquiera pensar que esto puede pertenecer a otros o que esto es uso común. Así que un pensamiento exactamente así, llegas a un lugar y haces una ofrenda inicial. Milarepa dice, donde quiera que he ido siempre he ofrecido Torma cuando he, he llegado para ¿no? entrar en una relación armónica, generosa con quien sea que puede estar también usando el espacio en otro, otra forma, otro rango. A lo mejor porque no he ofrecido un canto de aprecio del lugar. Voy a ofrecer este canto. Y ofrece un canto apreciando todas las buenas cualidades del lugar. Y en esta sección eh, de los cantos tenemos muchos cantos de un aprecio de la belleza de la naturaleza. Realmente, muy, realmente poesía, pero poesía de alguien que está ahí viendo todo el tiempo y realmente conectado. Cantos muy, muy bellos hace este canto. Está expresando su aprecio para el lugar, pero también quiere que se vayan, ¿no? Y después de expresar el canto, él otra vez les mira. Ve en la cueva para ver qué está pasando. Y ellos se, se están poniendo agitados, se están mirando y mirando hacia él con, con hostilidad y dos espíritus más se juntaron. Y empezaron a hacer gestos amenazadores. Y estando después de un tiempo, nosotros aquí en este retiro de tres meses, no estando solos, la mente empieza a producir experiencias que te ponen a prueba tu determinación de continuar, pesadillas, etcétera. Esto es su pesadilla en el día, ¿no? Y empiezan a hacer gestos como para que le van a atacar. Y es el gran chamán como Marpa nos acaba de acordar y, y quiere usar eh, como eh, mantras iracundos. ¿no? pensando que estos espíritus me están generando obstáculos, empieza a recitar con una, ¿no? con un rostro iracundo, él, hacerles mantras, pero no se fueron. Después hubo otra idea. Generó compasión conscientemente contemplando su sufrimiento, generó compasión y les empezó a enseñar el Dharma. Pero no prestaron atención. Y en ese momento se recuerda y dice Marpa del Hodrak me ha indicado que todos los fenómenos son la mente, son la mente de uno mismo, y que la mente en sí es la unión de la luminosidad y la vacuidad. Y yo he generado certeza que es así. Así que tomar estos demonios como fenómenos totalmente externos y deletarme intentando expulsarlos, carece de sentido. Y después, eh, mostrando su confianza total en la visión, en esta visión, cantó un canto eh, de logros y este canto se llama eh, Confianza en la visión. Y voy a intentar traducir solo una parte, Padre victorioso sobre los ejércitos de los cuatro Maras. Maras son tentaciones o obstructores, me inclino a los pies del Marpa, el traductor. La gente me llama un humano, me dicen humano, pero yo soy el hijo de la gran leonesa de la nieve. Leona, perdón, leona, la gran leona de la nieve. En la matriz de ella perfeccioné tres poderes. Cuando era un cachorrito, dormí en mi wahi, wa, guarida. guarida. Cuando era joven, yo guardaba la puerta. Como un gran león ya adulto, teambulaba por las montañas nevadas. No tengo miedo de las tormentas más violentas eh, ni de la, los precipicios rocosos más inclinados. La gente me dice humano, pero soy el hijo de un garuda, el rey de los pájaros. Dentro de y así empieza. ¿no? no me llaman humano, yo soy esto. Y sigue ¿no? explicando, ¿no? no tengo miedo, no tengo miedo, soy Garuda, vuelo en el cielo, y nos acordamos que sí, vuelo en el, suelo, en el cielo, no tengo miedo de la expansión del cielo. ¿Mm? La gente me llama humano, pero soy el hijo de una, una ballena colosal. Y así explica. ¿no? Cuando era heaven yo fui líder de la… ¿cómo se llaman los grupos? No, de, de peces. Sí, cardumen. Yo fui el líder del cardumen. Yo no tengo miedo de las olas del océano, ni tengo miedo de ganchos o redes. La gente me llama, me dice humano, pero yo soy hijo de los gurus kagyu y ahí empieza a cantar. Y ahí dice, como joven intenté, como puse esfuerzos en estudiar el dharma, en recibir el dharma, como adulto deambulo en retiro en las montañas. No tengo miedo de espíritus y después es todo un canto eh, hablando de las, la confianza que él tiene en la vista, que él se puede identificar con cualquier cosa y no tiene ¿no? este aferramiento a la identidad ahora que puede estar amenazado por los espíritus, no tiene esto. Y mientras cantaba él mismo se aumentaba su valor y su confianza. Y cuando sintió total confianza, Él fue entre ellos, corriendo hacia ellos, hacia la subvisión de los espíritus. Y con esto ya se fueron. Otro, eh, otro elemento que vemos mucho en, eh, en los cantos, en la colección de cantos, eh, son sus encuentros con eh, discípulas, mujeres, y una de las características muy eh, notorias en eh, la vida de Milarepa, no en su biografía, en su biografía un poquito, pero mucho más en los cantos. Y los cantos son elementos que, como tienes una narrativa de una biografía y la, ¿no? la biografía, como todo fluye muy bien, pero hay muchas otras cosas que no no forman parte de, ¿no? de la narrativa, pero pasaron y son importantes e interesantes. Esto es lo que está coleccionado en los cantos. Hay cantos en la biografía y hay biografía en la colección de los cantos, pero los cantos como es una, realmente una colección, no, no es pasó esto y después esto y por esto pasó esto, que es la estructura de la vida. Y en muchos de estos eh, anécdotas o historias eh, vemos sus intercambios con mujeres que encontró y que convirtió en yoginis, en yogis mujeres practicando exactamente como él, pero con mujeres. Y es algo muy particular cuando... Eh, miramos los Thangkas, que son las pinturas eh, eh, tibetanas, sagradas. En la gran mayoría, al centro hay una figura central, que es el, la, el Buda, eh, un maestro importante, ¿no? alguna figura sagrada, importante, central, y, y rodeándolo hay sus discípulos es una característica muy particular. En todos los tancas, si tú ves discípulas que, discípulas que son mujeres, es casi garantizado que estás mirando una tanca de milarepa, porque muy pocos maestros en la transmisión de su dharma y en su biografía, la presencia de practicantes mujeres ni siquiera se nota. No, en las biografías de muchos maestros no aparece mujeres, donde vemos la presencia de practicantes serias mujeres son en los Col colofones, colofones eh, de diferentes textos, prácticas o plegarias y al fin de cualquier texto de práctica o plegaria compuesta por algún maestro normalmente al fin ponen eh, tal y tal maestro en tal y tal lugar, tal y tal fecha, por petición de tal y tal persona compuse este texto. Esta es una, es una tradición muy común. Que, los maestros crean textos por peticiones de personas específicas, esto de no estar eh, proselitando, sino que si, si alguien pide, creas un texto y lo ofreces. ¿no? Y en muchos de los textos es ahí donde ves, claro que tuvo discípulas serias mujeres porque no, como eh, por la petición, repetida de mi discípula y un hombre de mujer, compuse tal y tal texto. Y ahí es donde podemos ver que pues sí, sí, pero en las biografías, por la, todas las dinámicas de la sociedad, desde ¿no? por todos lados, quienes son los sostenedores de los lina del linaje, quien escribe la historia después, quien domina, son los practicantes hombres. Pero esto no indica que no hubo mujeres, es que las mujeres no merecen tanta descripción en general. ¿Mm? En los cantos hay mujeres por doquier y tenemos eh, las descripciones de cómo se conocieron. ¿no? Cómo practicar, cantos de las mujeres también, las discípulas. Y Milarepa tuvo eh, entre sus hijas del corazón, que es manera de decir sus discípulas muy muy cercanas, ¿no? eh, hay cuatro, cuatro mujeres nombradas con sus historias contadas en este texto. Y la expresión que se usa eh, es eh, hijo o hija del corazón. ¿No? Y en, eh, en general eh, se dice que el Buda, Buda Shakyamuni, el fundador del budismo, bueno, no hubo budismo ni lo fundió, pero el Buda. Eh, dicen que tuvo tres tipos de hijos o hijas. Hijos de su cuerpo, que fue el hijo que tuvo antes de salir del palacio, que se llamó Orácula. Esto fue el hijo de su cuerpo. Tuvo hijos de su palabra, que eran todos los practicantes que forman parte de lo que se llama el vehículo eh, de los shavakas, de los oyentes. Oyentes en el sentido de discípulo, ¿no? que escucharon las enseñanzas. Hijos del corazón, y la palabra corazón, palabra mente es igual, es la misma palabra. Hijos del corazón, hijos de la mente, son los que nacen de la compasión incondicional, la mente de Bodhichitta. Quien cuidas y quien genera, ¿no? un hijo es quien tú generas y él tiene es la continuidad de tu cuerpo, de tu palabra, de tu corazón y mente, son los practicantes con Bodhichitta los bodhisattvas. Y Milarepa tuvo eh, cuatro, eh, much, muchas discípulas mujeres, muchos, muchos, y en los cantos tenemos anécdotas de muchos, eh, pero tuvo cuatro eh, principales. Tres eran mujeres humanos. una era mujer no humano, un espíritu femenino. Y quise contar los cuentos de las mujeres humanos y espíritus, eh, pero vamos a empezar, necesitamos empezar con los espíritus, eh, porque eh, hoy eh, es el octavo día del calendario lunar tibetano, es el momento en que la luna está entre luna nueva y luna llena, está en el punto medio, esto es lo que hoy eh, es por esto hoy es día de Tara, porque en este día se practica especialmente el día dedicado a Tara, pero en la biografía de Milarepa notan que cuando esto sucedió era justamente ese día, así que necesitamos, por conexión auspiciosa, dentro necesitamos eh, primero encontrar eh, la discípula que fue un espíritu, aunque encontró las mujeres eh, antes. Esto pasó eh, en medianoche, en el día 8, justamente en este punto medio, medio, medio. A medianoche eh, Milarepa estaba eh, meditando eh, en un valle que se llama, en, en el en lugar, un lugar que se llama Chuar, o Chubar, que viene después también en su biografía en un momento importante, y como describe la historia, está meditando unipuntualizadamente en la práctica yogica que es como un río que fluye. La mente fluye sin interrupción con un río. Es al inicio del verano. Medianoche, Milarepa está meditando. Con una concentración muy fluida y continua, como un río. De repente... Eh, hay una aparición eh, de muchas presencias malévolas que aparecieron como 18 demonios, pero con un séquito de muchos otros seres, ¿no? mucho más que cinco figuras jugando con tus cosas, estás meditando y aparece, así. Y entre todos eran cinco en particular que tenían una aparición de eh, canibales, un tipo de caníbal que se llama Rakshasa, es un tipo de ser eh, conocido en la cultura india, es un espíritu sanguinario y muy poderoso. Y cuando aparece, Milarepa llama a Marpa, pero no solo a Marpa, empieza a contar, cantar eh, un canto Pidi describiéndolas y pidiendo protección. Y la de, el canto mismo es espantoso porque describe todos los gestos y las formas y todo lo que ellas están haciendo. Y eh, este canto se llama Convocando el ejército y está pidiendo los ejércitos de protectores de dharma, todos los seres poderosos como por juramento, protegiendo el dharma, que vengan todos a expulsar, a atacar. Ellos, ellas llegan como un ejército, él llama a su ejército de dharma. Y estaba suplicando fervientemente a los gurus, a los yidams. Y escuchando su reacción, esta colección de demonios, en particular los cinco principales, dicen: Ajá, está preocupado. Se ve que le están surgiendo conceptos. Ahí estaba en su concentración muy profundo. Ahora está convocando un ejército para pelear. Parece que tenemos entrada. Lo que vimos que funcionó antes, en vez de ir directamente a esto, la, la reacción inicial... Necesito protección. Protección de seres ajenos, mis protectores, mi ejército. Qué bien, parece que tenemos entrada, pero necesitamos comprobar ¿no? eh, la, el grado de logros que él puede tener. Vienen a atacar a examinar, a comprobar. Necesitamos ¿no? investigar. Y el capítulo, eh, los capítulos aquí se llaman las investigaciones de los demonios. ¿Sí? Dicen que ya que no sabemos el nivel de su experiencia meditativa, o su confianza en sus logros, necesitamos darle más. Y le, eh, las, eh, los espíritus le empiezan a cantar. Y esto de intercambiar cantos es muy, muy, muy tibetano. De hecho, en, en esta zona, cuando hubo batallas y hasta muy recientemente cuando, cuando gente se vino a pelear empezaron con cantos. Cantos para inspirarse, cantos para aumentar su confianza, cantos para intimidar al otro, pero también cuando la gente se saludaron después de un tiempo se saludaron en cantos. Es muy manera de no como nosotros tenemos que saludar y dar besitos, ellos daron cantos. Y han escuchado su canto de convocar su ejército y esto les agrada porque indica, no está contando con su propia mente, está pensando que necesita algo más. Esto es indicación de debilidad en un yogi de este grado indica que no está, quizás no está al grado que pensaron y esto indica que van a tener oportunidad. Y ellas empiezan a cantarle a él un canto muy intimidador y le canta. Eh, describen toda todo su rapacidad, su poder, ¿no? presentándose de manera muy espantosa y después dicen aquí somos los cinco rakshas, rakshasas demónicas, cuando olemos el olor de carne y sangre humano. ¿Cómo se dice esto? En línea no van a haber escuchado. Cuando la... se relame, se relama, eh, no, naturalmente nos relam, relamamos, relamimos, relamimos. Nosotros que nos hemos juntado aquí, eh, nos hemos eh, tirado dados para saber quién, ¿no? quién empieza, y tú yogi, tu día es hoy, tú has caído en esto y no hay salida ya que no tienes control aquí, te quitaremos tu vitalidad y tu vida. Tu exhalación, tu inhalación, quitaremos el exhalin. Tu conciencia hoy mismo se separará de su base y comeremos esta base sangre y carne. Tú irás donde el señor de la muerte te quiere llevar. La trampa de su karma negativa, negativo hoy se está cerrando en ti. Aquí mismo, en la parte final de esta noche tú tendrás que ir al otro lado, o sea, morir. Y con todas las acciones que has hecho previamente, ahora te arrepientes o no. El mensajero de llama, el señor de la muerte, te llevará. ¿Mueres hoy feliz? o no? ¿Tienes confianza libre de miedo de los reinos inferiores o no? Estas son nuestras preguntas para ti yogi. Hoy nos tendrás que seguir, ¿No? ¿No? tendrás que ir a otro eh, otra tierra desconocida. Ah, tu pobre yogi. No tienes familiares ni amigos. En este lugar horrible, tan lleno de, tu ang de angustia, el camino de la soledad es un camino muy difícil a atravesar. Tienes que ir solo. Sin compañero. No quedes, no quedes, tendrás que ir rápido. Y ahí metiéndole todo para, para despertar el temor más horrífico. Y en este momento, Milarepa contempla. Estos demonios y todos los demás fenómenos que existen son proyecciones de la mente, no hay nada que no sea esto. Todo está. Esto está enseñado en todos los textos, los sutras, los tantras, todos los comentarios. La esencia de la mente es naturalmente luminosa y libre de todas estas elaboraciones cuando está señalado por el néctar de las instrucciones del ama. La naturaleza de la mente está libre de nacer y morir. Es más allá de esto. Aun si billones y millones de un ejército del Señor de la Muerte vendrían, no podrían cortar mi mente, matar mi mente, ni transformar su naturaleza en algo malo. Y aun si billones de rayos de luz de los Budas de los tres tiempos pasado, presente, futuro y de todas las direcciones se juntarían con todas sus cualidades combinadas no sería posible de convertir estas mentes en algo que tiene color o forma. O sea, que lo es, lo es espíritu o menta, mental, no se puede convertir, no se puede contaminar. La naturaleza de la mente ¿no? es natural en su naturaleza yo tomo este cuerpo presente que tengo ahora como real por mi aferramiento al percibidor y percepción. Y como sea, el fin de estos agregados será la muerte. Así que si ustedes tienen necesidad, tienen hambre, felizmente les doy. Todos los fenómenos son impermanentes. Ahora mismo, mientras tenga control sobre mi cuerpo, si yo practico generosidad con mi mente, sería de gran beneficio ofrecer mi cuerpo. Por la los conceptos confundidos de perceptor, percibidor y percepción, quien percibe y lo percibido. Veo imágenes de todos esos demonios aquí. La percepción de dañador y dañado es relativo, Desde Samsara sin principio, bajo el poder de la ignorancia como causa, oscurecimientos han surgido por hábito, habituación continual a tendencias negativas. Así que ¿por qué yo tengo miedo o angustia hacia ellos? ¿Sí? Refres reconectando con la visión de la naturaleza de la mente, se pone a meditar. Y ahora sí, reconectando con esta perspectiva, viendo más allá de la dualidad, ya no creyendo en su manera de ver que ellos son quienes me van a dañar y yo va a estar el dañado, transforma completamente el planteamiento. En vez de ella ser quienes dañan y él estar dañado, él recupera todo su poder. Yo, yo no soy un víctima dañado. yo voy a ser el benefactor. Y ellas van a ser mis beneficiados. Y se pone a meditar, está meditando, meditando y de con una mente ya totalmente tranquila, empieza a cantarles, contestándoles. Ahí están esperando a ver, ¿no? ¿Cómo va a manejar esta situación? Y Él les habla, diciendo ustedes y en particular las cinco rakshasas gritaron cosas horroríficas a mí, hacia mí. Tienes que atravesar de esta vida al otro lado, dijeron. Y yo sí, habiendo tenido miedo a la muerte, me puse a entrenar mi mente en el estado interno que es sin muerte. Esto es el punto básico de la autoliberación de samsara. Y él continúa expresando sus logros. Y, y este canto es un canto de los logros de Mahamudra. Expresa esto es lo que uno logra, esto es lo que uno ve, con una confianza que aun si al inicio te... Saca un poquito de tu meditación, de ver todo esto, tú sabes reponerte. Y dice y expresa su confianza. Que yo tengo confianza en la naturaleza de mi mente que me ha estado eh, revelado, que yo he visto y después de ahora ustedes, espíritus yakshas, mundanos que buscan quitarle la vida a los seres, este cuerpo mío, ilusorio, este objeto de impermanencia y desintegración, descomposición, como sea, tendrá que estar tirado. Así que ustedes espíritus, si lo quieren, toman, tomen las partes que quieran. Yo lo ofrezco como un rescate a favor de todos los seres. Y dedico esta ofrenda en particular a mis Padres bondadosos, que sean satisfechas, que tengan que ustedes, no los padres, ahora hablando a los demonios, que esta ofrenda les satisfaga, que tengan gran gozo y que pongamos fin a los, las conexiones de deudas kármicas que hemos tenido desde tiempo sin principio que seamos libres de rencores y venganzas que el movimiento de la mente que carece de sustancia y es vacía demonios demonios espíritus ustedes ni lo ven ni siquiera ni yo ni siquiera los budas de los tres tiempos la han visto Si yo pienso, aun si todos los reinos infernales, los seres vinieron a atacarme como enemigos, es si yo pienso, tengo miedo, que me convierto en alguien amenazado. Yo soy un yogi de la vacuidad basta como el espacio, o un yogi como el espacio, un yogi de la vacuidad como el espacio. Porque yo entiendo la naturaleza verdadera de la confusión, espíritus, no les tengo miedo. Todo es manifestación de la mente. Emma, los fenómenos de los tres reinos de Samsara, aunque no existen, aparecen. ¡Qué increíblemente maravilloso! Y Esto es su canto. Y después hace una dedicatoria. Dice yo ofrezco y describe todas las partes de su cuerpo. Tomen esto tomen el corazón, tomen la sangre, tomen los huesos, tomen esto, tomen esta parte, ¿no? y empieza a hacer plegarias, que a través de esta ofrenda ustedes jamás sufran, que toda su agresión sea apaciguada, que sus continuos mentales sean completamente llenos de compasión y por esta compasión que dejen de ni siquiera querer dañar a los seres y a través de esto eh, que, alcance, que tengan eh, la riqueza de la felicidad abundante y así les está haciendo plegarias y aspiraciones para su felicidad. Y con esto, ahora sí, las mentes de los espíritus se llenen con fe, esto sí, esto sí, y generan devoción hacia Milarepa. Y les dicen, por primero transforman su aparición, la apariencia, ya no aparecen demónicos, su mente cambia, la apariencia cambia radicalmente y ahora aparecen como reinas, espléndidas, muy muy hermosas, y hay cinco. Y ahora tomando esta forma hacen postraciones y les circunvalan Y piden enseñanzas. ¿Cómo tú llegaste a ser así? Cuéntanos, enséñanos. Y él les empieza a enseñar. Y ellas se convierten en cinco discípulos muy importantes. Y la principal, la líder entre ellas, eh, se llama Tseringma. Tseringma. Tseringma. Mujer de larga vida. Es literalmente lo que quiere decir Tseringma. ¿Y cuáles enseñanzas principalmente les enseña Mahamudra? Y cómo es, el, eh, cómo es el tipo de relación que los espíritus y las personas generan cuando se convierten en sus discípulas, siendo seres con gran poder, hacen este compromiso. El tipo de compromiso que Padma Sambhava generó también en los espíritus cuando llegó al Tíbet a apaciguar el espacio y ellas sin que Milarepa se les pidió ellos dicen ellas dicen queremos entrenarnos, formarnos bajo tu guía enséñanos el dharma nosotros eh, nos juramos de llevar a cabo cualquier encomienda tienes así están ofreciéndose como protectores del Dharma, protectoras del Dharma. ¿Mm? Protectoras del Dharma, pero esto es punto y aparte, discípulas de Mahamudra, serias. En En lo, la biografía, la, en los cantos, perdón, eh, otra discípula humana que, eh, que encuentra encuentra cuando está eh, mendigando y es una mujer joven que está coordinando una cosecha y está dirigiendo y supervisando, y es joven alrededor de 15 años. Y él la ve y se le acerca y dice a ella, benefactor, soy un yogi buscando provisiones. ¿No? Y ella le dice, yogi, ve allá a la puerta de esta casa. Eh, yo luego vengo y te, te encuentro allá". Ella, está, ella tiene una responsabilidad seria, es una, un eh, grupo grande de personas y ella, aunque joven, ya, ella les está coordinando. Mirarepa va a la puerta de la casa. En vez de quedarse fuera esperando, toma su varo, el varo que usa para caminar, y abre la puerta. Y adentro está la abuela. Y en el intercambio entre Milarepa y la abuela se ve algo que muy pocas veces se ve en los textos, en las biografías de los grandes maestros, una sensibilidad para la experiencia de una mujer vieja, que Milarepa realmente entendió qué, qué es esta condición. Y el intercambio empieza, la abuela ve a Milarepa, ve a otro yogui, de to, con to, otro de estos mendigos que llegan por todos, no en cualquier momento es una viejita mal vestida con, con, con ropa en pedazos, como trapos, sucio, y tiene en su puña cenizas. ¿Eh? Agarra las cenizas. Y ella le grita, ¡Ah, ustedes, mendigos yoguis, vienen el verano pidiéndonos nuestra mantequilla y queso! Y en el invierno es la cerveza y los granos. Nunca se queden en su lugar. ¿no? Seguramente llegaste aquí a robar la joyería de mi hija y de mi nuera. ¿no? Y su cuerpo, porque pensaste que no hubo nadie en casa. Y está temblando con rabia. Que mi re repo provocó. Entrando a la casa, porque la joven dijo que vea la puerta de la casa, no entra a la casa. <risa> Ella está al punto de tirarle las cenizas a Milarepa, y Milarepa le dice: Abuela, antes de que tires, me tires estas cenizas, escucha un poco de este canto de Milarepa le empieza a cantar. Un canto que vamos a tener que escuchar en otro momento.